Wow, wow, wow, wow Yeah Serra Music Bebe, te llevo Esperando Todo un día Para darte un beso En la mejilla Dime qué te pasa Minus A esto, contestas Yo todo Tú me a preocupar, ¿qué pasó? ¿Estás enferma? ¿Estás de viaje? No me contestas ningún mensaje Ni por el grupito de amigos que tenemos Empiezas a preocupar ¿Qué te pasa, amor? ¿O ¿Estás enojada? ¿Estás enferma? Ah, ah, te pregunté y no me respondes Nadie sabe de qué te pasa, bebé Eh, eh, ¿Qué te pasa amor? Yo me pregunto ¿Qué hice mal? Me empiezo a tirar la culpa De lo que te pasó Dime ¿Qué te pasa amor? Me empiezo a preocupar y por primera vez Yo me preocupo tanto ¿Qué te pasa amor? ¿Qué te pasa amor? Por primera vez siento me, Siento que me preocupé Mucho, mucho, mucho oh, oh, oh. Amor, te pido Respondas, que ya me preocupas. Ni bien, ¿qué te pasa, amor? Me empiezo a preocupar. Y por primera vez siento que me preocupo tanto. Te pido que me digas que te vas a que si estás bien. O me ignoras y todo los demás dice. Dime qué te pasa, tanto me preocupa una persona Si no quiero dejarte hacer, no te quiero dejar sola, sola, sola, te quiero acompañar, quiero estar contigo a tu lado, a todo momento. Oh, bebe oh. te llevo esperando todo un día para darte mis besos en la mejilla. Dime qué te pasa. Mi mensaje no contesto, así todo, oh, yo y todo no comenzamos a preocupar ¿Qué pasó? Estás enferma, estás de viaje ¿Qué te pasa amor? Estás enojada, estás enferma Te pregunto y no me contestas ¿Qué te pasa amor? Yo me pregunto ¿Qué hice mal? Me empiezo a tirar toda la culpa Por favor dime ¿Qué te pasa? No quiero preocuparme más Quiero que te sientas bien Cómoda, quiero que te que no nos pase nada, que no nos pase nada. Ah, ah, ya nos empezamos a preocupar, oye, ¿qué te pasa? No contesta ni uno de los mensajes que te mandamos, le dije a todos, mándale este mensaje, no le contestan ninguno, oh, oh, oh, oh contéstame. Me empezas a preocupar, ah, ah, ah, esto me duele y ya tú sabes no sé por qué lo haces otra vez Wow oh oh oh, oh. Sierra Music. Baby oh Que oh lo que tú quieres